Este es nuestro primer cenote, la primera experiencia de y, hotel, y está fabulosa mírenlo. dale espalda. ¿Cómo estaba eso? No, que sea suave, señor. Suave, suave. Suave. ¡Suave! ¡Suave! suave. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! Tengo miedo tengo miedo. ¡Oh, no. ¡Oh, Yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog Hoy seguimos en Cancún y nos vamos a ir a conocer los cenotes Y estoy sumamente contenta, así que muy feliz Nunca en mi vida he visto un cenote, nunca he estado cerca siquiera de algún cenote Entonces hoy gracias a los amigos de Son vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué tal Dicen que aquí en esta región hay más de 2.000, hoy vamos a conocer cuatro de ellos Vamos a hacer kayak, vamos a hacer picnic, vamos a hacer tirolesa Así que no se pierdan el video de hoy, va a estar muy muy muy divertido Gente, y acá vamos a llegar Tienen que saber que hay veces En donde el transporte nos recoge Directamente en el hotel Sin embargo, como estamos quedándonos Todas las personas que vamos en el tour se están quedando en hoteles totalmente diferentes, separados Este es el punto de encuentro de la Plaza de las Américas Estamos listos para nuestra aventura y estoy muy contenta Los cenotes me esperan, así que ahí vamos Quiero presentarles a Sandra Acá está Sandra Hola, ¿qué tal? Buen día Sandra es de Sonanzang, nos está acompañando Ella me está explicando que eh, el bus donde nos vamos es algo sumamente cómodo Yo estoy contenta porque en verdad mira que me estoy asando ¿Cómo es eso, Sandra? Sí, hoy vamos a ir a la actividad donde vamos a visitar cuatro cenotes eh, uno abierto, uno cerrado, uno donde vamos a hacer kayaks, otro donde vamos a hacer tirolesas y uno precioso que no les puedo contar porque oh. obviamente le quitaríamos la magia <risa> ahora sí llegó nuestro bus y te das cuenta cuando hice cenotes ya están los guías aquí pidiendo los datos de los que vamos a ir dentro de la excursión. Ahí está Katherine. La mano va a pedir una identificación para saber que somos nosotros, para saber que yo soy Katherine y no Yise. Y Yise no es Katherine, sino Yise. lo que es como un, un libretito que nos explican más o menos cómo va a ser el recorrido, qué vamos a ver en el recorrido. Y ahorita me parece algo muy interesante porque yo realmente no sabía el significado de ese notas, pero esas notas son... Eh, piscinas naturales que son, que son formados de hace millones y millones de años y son como la puerta de entrada a canales subterráneos de agua y es muy importante que ustedes sepan y mencionarles que aquí cerquita, aquí mismo en Cancún inicia uno de los cenotes más grandes o largos del mundo al parecer inicia aquí en Cancún y va terminando por allá por Bélice Aún está en exploración, están así como que en descubrimiento y todo eso Pero imagínense si aquí está uno de los más grandes del mundo Todo lo que podemos encontrar hoy Sí, o sea que hoy nos podemos ir nadando desde Yucatán y llegar a Belice nadando <risa> Bienvenidos a todos a bordo en la selva, nuestra seguridad es muy importante mantener los chalecos a la vida puestos todo el tiempo, así que por favor no se los vayan a quitar sí, de, hecho, de el... hecho le van a pedir que se que quite el chaleco que se quite para ponerlo en la mesa así no me Ay. la voy a hacer yo para que no me caiga en la cabeza Ay. Ay. bueno, ahora sí estamos ready, estamos ready Sí, no? sí. sí, lo cool es que hay señales para absolutamente todo, así que nada puede salir mal, jamás. ¿Así está bien? Oh. Nosotros podríamos tirarnos juntas al mismo tiempo. Ajá, Sí. puede. Yo quiero saber qué va a pasar ser, aquí, sí, porque aquí sí. se le toca vencer su miedo nuevamente bajando por la tirolesa. Me voy a reír mucho y a llorar como la otra vez. ¿Quién? ¿Qué está más? con ella? ¿Eh? Sí, junta, junta. A ah, ver, ver? Oh Dios. No, eso sí, no, no, no, sí, suelta suelta? no. Más alto No, cierto. Es ¿Este tengo ¿Te que irme con ella para que. El... Ay señor. No agarres esa cuerda, por favor. Ay suavecito, señor. Que sea suave. Mira, te aquí mi mano. Me, me, me suelto. No, las dos manos agarran Y ya me suelto. Sí, sí, sí, sí, suave. Pies arriba, pies arriba. No, que sea suave, señor. Suave, suave. Suave, suave. Suave, no, no. no. Ay no. Quítame la de. Wow. Wow. Oh. Qué bruta es que yo me estoy muriendo del miedo. Okey chicas. Ahora. Oh my God. Miren por abajo y a la izquierda. Allá afuera vamos a dejar el equipo. la y luego pueden regresar al agua. Pueden brincar de ahí a la plataforma de sal, pues Gente, este es nuestro primer cenote, la primera experiencia que ustedes hablando y está o sea, oscuro está, está hermoso. Ah, está está hermoso, está hermoso. Yo, yo voy a ir al agua, pero no, no voy a saltar así. Solo voy a como a sentarme oh. no, no. no. <ríe> Ya vamos a dejar acá, nuestro salvavidas Para que nos vamos por un pequeño coffee break para agarrar más energía y seguir Faltan 13 notas por la Mira, Acá me acaban de dar esta toalla obviamente para secarme que todo esté más que ready Voy a... Bueno, en esta mesa no es la mía Creo que es por acá No sé, acá hay como comida Y acá, cafecito Así que vamos a ver qué elegimos para recoger energía Gente, acá vamos a llegar a Ja Ja es el nombre de nuestro segundo cenote Y Ja significa agua eso quiere decir que nos vamos a mojar un montón A mí me gusta estar aquí dentro de la jungla Y a pesar de eso, pues sentirme segura Esto es sumamente importante Entonces vamos a ver qué tal nuestro segundo cenote Por ahí escuché que es súper importante que los cenotes también tengan luz así natural Para que todo salga súper cool Así que espero poder mostrarles un poco eh, de lo que vamos a ver en este momento Nos, nos pidieron pegar, dejar las toallas en el lugar Veniéndonos así solamente con ropa para mojarse Así que creo que vamos a salir nadando, no lo sé. Ah, ya me acabo de acordar, hoy va, vamos a hacer, en este momentito vamos a hacer algo de kayak y también snorkel, así que eso va a estar sumamente interesante. No estoy tan segura del snorkel por mi parte, pero kayak ahí sí le entro, a la aventura y a la adrenalina. Una cosa muy importante que quiero que sepan es que es sumamente importante traer sus zapatitos de agua porque de hecho te ayudan también muchísimo a poder caminar por todos los senderos y todo eso sin lastimarse así que apúntenlo en la lista de cosas que tienen que hacer cuando vengan acá a este gran tour vamos ready miren ese palo dicen que la más fuerte va adelante sí. entonces yo voy adelante dándole duro la más fuerte que es ese tipo <ríe> no ahí va nuestro Eso uh, si sí está frío el agua amigo qué hago <ríe> Los pies van aquí. van aquí, los pies al cáncer. Ah. Ok, perfecto. Dice, ah. no vayas a hacer que esto se nos tumbe ahora. Está a ¡Mi palo, mi ¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! Más que chocada, más que chocada, más que chocada, más que chocada. No, no, no. Sí, no! Y ahora nos voy a chocar de el nuevo ¡No, no! ¡No, no, no! Ellos van de, de espalda, mírenlo Van de espalda ya perdimos, déjame manejar esto, ¿ok? empuja el palo ¡Ah! ahí, dale, no, esa no es, el otro lado, dale, no, dale al otro lado, esa, dale, que o sea, no hay nadie dale, yo creo que mejor tomar el contadino este de aquí ya, ya, ya he tanto de esto, ¿eh? sí, claro. ya Y no vengan aquí débiles porque no lo van a lograr Sí Y coman algo en los refrigerios porque es importante Nosotros comemos pancitos manzana Estamos en la segunda fase es de, de esta super, misión. Esto fue súper rápido. El mismo se nota, pero hay diferentes actividades y está bien cool. Dice que vamos a conseguir peces un, gato. un pez gato. Yo quiero grabar a Yise cuando encuentre ese pez, porque sé que va a salir corriendo, bueno, nadando. Ya, ya no quiero. Y Yise es muy miedosa. Yo no quiero no encontrar un pez gato ahí. No quiero, no quiero. No quiero. Este es un poco gusto, me dio como cosita. Vamos Gise, vamos, no, Gise. Gise, está frío. Gise agarró aire como que mínimo y iba a hundirse ahí. ¿no? Yo me voy por lo seguro, yo me siento. es ah, para. Para verdaderos, aventureros. Ya estoy aquí. Oh, Miren es eso? Es eso, ¿qué es eso? No sé, hay que preguntarle la vos, ¿elá? Que es una especie la acabo de descubrir Bueno, no <risa> llegar al cenote y uh -huh. idioma maya, maya, maya, significa aire, vamos a ir okay. por tirolesas a través de este cenote, o sea que vamos a pasar por arriba, no vamos a, oh. creo que no sé si Vamos, vamos, vamos a darle <ríe> Como pueden ver, el cenote que es un cenote abierto. Los cenotes abiertos como ese son los más antiguos, los más viejos de todos los diferentes tipos de cenotes que hay. Y bueno, pues estos son cenotes que ya pasaron por este proceso de apertura hasta quedar completamente abiertos como este. ese lugar tiene aproximadamente unos 15 metros de profundidad. Y como pueden ver, al, los cenotes quedan expuestos al, al sol y al aire. Eh, favorece la vegetación y comienzan a, a, a tomar un, un aspecto un poco más verdosón eh, gracias a toda la vegetación, a las plantas Oh, Gizze, miren la señora se va a tirar y tú no, oh no, my God, no te atreves Ay. Adiós, ¡Adiós tía! ¡Ya! Oh! Ella utilizó, ella utilizó sus pies como freno así que ya sabes, para cuando te toca Gizze, tu freno el ¿eh? Vamos a hacerlo uh, Dale, yo te grabo amiga ¡Vamos, Gise! ¡Vamos, Gise! Ya va, pero que me agarra el Ahí va, amiga. ¿Ya está grabando? Sí. Ahí va, amiga. Ya. Te voy a ir, Te quiero mucho. Te voy a ir del otro lado. Muy bien, muy bien. Ahora cárgame Porque no quiero irme Acuérdate que vamos a Salí que te ayude a flotar Aquí estoy con Gise. Ahí atrás está Sandra, nuestro guía. Yo fui con el guía a rescatarlas porque estaban ahí abajo. No podían salir, tenían miedo. Entonces tuve que alistarme súper rápido para Dios! buscarlas. Pero ya las tengo aquí con vida. Vamos a comer me algo. Me nada. Me porque me nada la adrenalina hace que a uno le dé como que hambre muy rápido. Entonces, no sé, pero vamos. yo quedé con ganas de más y dolesa. Después que lloraba al principio, ¿se acuerdan? ¡Ah! Ya, recuerdo donde Gise lloró y yo la tuve que rescatar también. Bueno, ya aquí. Bueno, vamos a comer y. Ready para la siguiente aventura. Ya estamos acá, vamos por nuestra okay, nuestra comidita. Acá está la comida ya. Uh. Wow, oh, qué rico. De hecho huele delicioso. gente la verdad es que el este menú demasiado completo le dice la, la responsabilidad de preparar mi plato y me echó tanta comida que miren por no, donde voy tanta nada Ella... que no se comien ensalada eso fue una montaña y mírense la bajó entera dice cómo haces para poder meterte todo eso eran puros vegetales ok puros vegetales y por eso más te sientes pecadora no yo creo no, para nada. que ese pan que me voy y que es mío también eso no es mío un pan vegetal <risa> Está grabando esto, sí está grabando gente, que vamos a llegar a nuestro siguiente destino yeah. Yo estoy muy contenta porque esta es como que la prueba final, a ver si la pasamos o no Gise hoy me ha sorprendido muchísimo, ha sido muy valiente mi amiga Ustedes ya la vieron en el video de, del otro lugar que visitamos y ella es floja Pero hoy es valiente, bueno, ahí vamos Acabamos de entrar acá a una especie de, de, de cabaña gigante. <risa> y ahora me toca a mí de nuevo. Y ahora yo, yo estoy nerviosa no, porque ya nos dijeron no, no, no, no, no. que nos vamos a como en tobogán. Ajá, y, y eso no, no, es como... ¡Ah! a tirar al agua. ¿Sí miedo, es? No te, tengo miedo, cate. No tengo miedo, no tengo miedo. Vamos a los baños antes de... A los vestidores. Uy. son besos? no son baños son baños está bien cool mira, mira, estamos en el medio de la jungla miren esto qué pasó ahí cómo te metiste ahí pana oh no cómo se metió la hija dice se... no sé usó uno como de bebé Ustedes saben acá su servidora, su, su camarógrafo como siempre pendiente de que todo funcione bien ¿Ya están listas? Sí. Ok, ya van a bajar entonces acá esperamos la grabación Gente, lo que tenemos al frente Gise, ¿tú lo vas a hacer? Mira, tú puedes bajarte por este tunelcito y vas a llegar a, la, a las escaleras para el, llegar al agua Perfecto, ok, voy eso voy a hacer yo porque... Te espero abajo amiga Mira lo que te espera Suerte te espero abajo, amiga Ahí va Bueno, yo voy a esperar allá, allí en la parte de abajo <risa> Para salvarla, ustedes saben Miren esta cueva ¡Wow! Es una especie de cueva De hecho me han terminado de estar aquí solita Bueno wow. Miren arriba ¡Oh, qué espectáculo! Vamos a entrar por acá ¡Oh, miren esto, gente! ¡Wow! Aquí hay una escalera, hay que tener Hay que tener cuidado, ¿ok? Y aquí estamos ya en el agua. ¡Uy, oh, si sí está frita. ¿Dónde está Gise? Si sí está fría el agua. ¡Jince! ¡Saluda! ¡Saluda ¡Gise! saluda saluda gise dale tú puedes amiga! Yo la espero aquí. ¡Ven amiga! ¡Venga aquí estoy! Esperándote. ¡Tú puedes! No, no te sucede, ven, ve. Sí. Sí. <risa> ah, ¡Dale! <risa> ¿Cómo estaba eso? Dime cómo estaba. ¿Qué tal? ¿Y ahí está? No te creo. Sí. Ahora viene la tirolesa. ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué cool! Ahí el primer valiente. Déjame ver. El okay. Salva el blog, salva el blog, salva Ahí va mi amiga, salvar el sí, blog Si Se puede, si sí, se puede Agárrate, no te sueltes todavía, suave Si sí, se pudo, la recuperamos La verdad la actividad está bastante entretenida Gise sigue siendo la valiente Guay, Pero no me importa que se quede con el título en este video Porque en el que sigue yo voy a dar la talla a otro nivel Ustedes saben, ¿no? <ríe> ¡Eh, ¡Lo hiciste! ¡Uh! ¡Pero lo superado! superado! Sí. ¡Ah, dale! Pues. Puedes subir y... Pero es que ahí hay otro grupo ¡Ahí hay un camino! ¡Sí! ¡Wow! Vamos para allá pues Vamos para el camino que dice Gise y dice, ¿eso qué fue? ¿Qué fue eso, Gise? Fue sí, para levantar la, la audiencia, se estaba cayendo ya. <ríe> y como te tiraste todo el mundo, ¡wow! ¡Levanta el rey! ¿Vieron eso, es mi amiga? Todo lo puedes Me gusta, me gusta. ¡Qué culpa! Cool! La emoción! Que... Ya estaba todo el grupo apagado. <ríe> Todo. Me encantó, la pasé demasiado bien, disfruté de todas las actividades y aunque no me esperaba que yo fuese la valiente esta ah, vez Hoy te tocó, hoy te tocó ¡Lo fui! A veces toca Me tocó un premio, ¿no? Ay, no sé qué premio, pero a veces toca, entonces felicidades Gise, cumpliste Gracias. todo el reto, Eso fue un plan macabro para mí eh, ponértelo ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó ahí? Me asusté un poquito no sé por qué yo siempre soy disque. dije dale vamos nos lanzamos pero hoy tenía como muchos nervios pero entonces no tengo pasó. idea Varios pero qué, qué bueno que tú, tú estabas aquí para poder salvar el vlog oigan gente en verdad quiero recomendarles muchísimo muchísimo este tour quiero darle gracias a mis amigos de Sun and Zen que sí. han, han hecho todo esto posible estoy muy feliz de haber hecho de, de haber tenido esta gran experiencia nunca en la vida había conocido un cenota ni siquiera había estado cerca de ellos, tú ni sí? yo, ni tú tampoco, Salve, entonces en verdad, gracias. bye, Braulio se llama nuestra Braulio. lo máximo, entonces en verdad muchísimas gracias Sam, por hacer este sueño posible de verdad, a todos ustedes que están viendo el vlog, quiero decirles desde ya que si apartan su tour con la gente de sam van a tener un muy buen descuento, sí si mencionan vinieron de parte de nosotros si no dicen que vino de parte de nosotras no les van a dar su descuento así que menciónenlo yo les voy a poner toda la información de la agencia aquí abajo en la cajilla de información para que ustedes puedan encontrarlos super super super fácil no, gente aquí desde Cancún nos despedimos recuerden que ayer subimos un video en Isla Mujeres donde Gise nadó con los peces yo no sé, oh, no yo me nadaron acuerdo hoy yo nadaron con ella así que vayan a verlo mañana también va a haber una aventura super cool yo soy Catherine Boyce Gise sí, Carolina sabré. suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle click favor. a la campanita Acuérdate denle clic a la a campanita. No avisa, denle denle clic igual. El hey, ¡Welcome! Él fue otro uno amiguito. de nuestros acompañantes en el tour fue demasiado valiente, más valiente que no, esta sé. persona. Me ganó, me ganó. ¿Cuál es su nombre? Axel. Axel. Él próximamente va a abrir su canal de YouTube, me dijo, así que ya saben. Oh. ¡No! ¡No! ¡No! Oh. ¡No! Oh. ¡No va a abrir su canal de YouTube! Ah, Abrelo. Bueno. Te <ríe> Despido con Axel, pues. Bye. ¡Bye! Bueno gente, hasta aquí el video y espero que les hayan disfrutado un montón. Besos, abrazos y bye bye.